Pues nada, sería eso nada gracias a ustedes por llegar tan pronto y Dice que se está grabando. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en, presentes en nuestro panel. Los esfuerzos político ambientalistas de mujeres punenas para la gobernanza y descontaminación de Lago Titicaca. Es con mucho gusto que nosotros estamos aquí para participar en el cuarto congreso latinoamericano de colegio político. La idea para conformar este panel surge de mi estudio de doctorado en geografía sobre los esfuerzos políticos ambientalistas entre el Estado y la sociedad civil para la descontaminación del agua titicata en la de Puno, en Perú, durante los años 2014 y 2019. Mi estudio específicamente se enfocó en el proyecto del gobierno central llamado Petar Titicata, lo cual quiere decir plantas de tratamiento de aguas residuales. Este proyecto implementado por el Estado se da en un contexto de activismo urbano y rural en Puno, que por muchas décadas han luchado para mitigar la contaminación del agua en el Titicaca, Una contaminación que es el resultado de los centros urbanos no planificados y debido a su rápida expansión en la región. En 2019, la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales para 10 localidades que rodean en Titicaca marcó un resultado ambiental sin precedentes. Este resultado está vinculado a los esfuerzos políticos conjuntos entre el Estado y la sociedad civil que ejemplifican un cambio colaborativo. Para dar cuenta de este cambio colaborativo, utilicé la democratización como un marco teórico y las prácticas democráticas. Ahora, durante los 14 meses que estuve haciendo la investigación, tuve la oportunidad de conocer a varios activistas ambientalistas que trabajaron para el Estado y también activistas ambientalistas de la Sociedad de Cuna. Con el transcurso de tiempo, surgió la idea de hacer un panel como este para crear un espacio para reunir a mujeres activistas ambientales de zonas urbanas, rurales y del Estado que han trabajado en estrecha colaboración para discutir aspectos claves de su organización y activismo ambiental. En particular, este panel se enfocará en los esfuerzos políticos de las mujeres ambientalistas para lograr la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales para los 10 centros urbanos que bordean el de titicata. La implementación de estas plantas licitadas por el gobierno peruano para mitigar la contaminación del de Titicaca responde y arrastra décadas de esfuerzos políticos ambientales para defender el derecho al agua, la salud y el medio ambiente. Las reflexiones y experiencias de estas mujeres nos permitirán profundizar y ampliar nuestro entendimiento sobre las prácticas políticas que despliegan para lograr sus objetivos ambientales, las barreras que encuentran en el camino para formar alianzas y cómo ellas y cómo ellas se han ido relacionando con actores del Estado en base a estas prácticas. En este sentido, el panel es un esfuerzo por alcanzar un mejor entendimiento de cómo el activismo ambiental se va construyendo a partir de la búsqueda de las colaboraciones y sinergias para enfrentar y, tra y transformar las crisis socioecológicas en Latinoamérica, como la contaminación de las aves. Ahora brevemente, antes de empezar, voy a compartir con ustedes eh, un, eh, un PowerPoint para que puedan ver. Si sale aquí, primero, espero que salga. Segundito. Un PowerPoint para que puedan ver eh, Básicamente de qué se trató esta contaminación, ¿no? Para la audiencia que no conoce sobre este proyecto. Bueno, espero que lo puedan ver ahí. Un segundo, hay que ponerlo en un formato de... Lo haremos de esta manera porque no logro ponerlo en la forma de eh, agrandada. Vamos a ver acá. Ah, sí, ya, yeah, perfecto. Entonces, aquí es básicamente, este es el panel sobre los esfuerzos políticos ambientalistas de las mujeres puneñas para la gobernanza y la descontaminación del lago Titicaca. Yo soy estudiante de doctorado, la organizadora de este panel en geografía de la Universidad de Kentucky, presentando para el Congreso Latinoamericano de Ecología y Política. Brevemente quisiera eh, presentar uno por uno a los participantes de, de, esta, de este panel, como les digo de nuevo, es la moderadora Daina Cueva Alegría de la Universidad de Kentucky, tenemos a la señora Elena Deisa Condoriarita de la Asociación de Defensa y Desarrollo del Lago Titicaca y sus, Lago Titicaca y sus afluyentes la señora Rita Coela de Cuáctica Flor de Lago Urus, y Maritza, la señora Maritza Mendoza Canaza del Movimiento Manuela Ramos y ex promotora social de Proinversión. También quisiera decir que la señora Elena Daisy Condoriarica es ahorita la presidenta de la Petar de Culiaca, ¿no? que es una de las ciudades que está alrededor de la titicaca y la señora Rita -Cuela, eh, es fue ex alcaldesa, esa ex alcaldesa también de los Uros. Y para los que no conocen, los suros son unas islas hechas a mano en, en base a, a la planta de la Totora, que está muy cerca también de la ciudad de Puno o en el lago. Entonces, realmente quisiera decirles aquí un poco, mostrarles el mapa del lago Titicaca. Eh, estas plantas de tratamiento de aguas residuales se van a construir en estas 10 localidades que están aquí marcadas por círculos verdes. ¿no? Estas son las 10 ciudades alrededor del lago que eh, generan la contaminación. Ahora el lago Titicaca es el lago más grande que hay en Latinoamérica, entre Perú y Bolivia. Está a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es aproximadamente la mitad del volumen del lago del lago Ontario, que pues está en Estados Unidos. Es uno de los grandes lagos del mundo. Y estos centros, numerosos centros urbanos, eh, han tenido un impacto fuerte sobre el lago, pero también sobre las comunidades rurales, ¿no? esta contaminación, que es mayormente causada por aguas residuales y residuos sólidos. Solo un río hay que tener en, mente de que, en cuenta de que solo un río este, desagua el Lago se llama el río desaguadero, y este río va directamente hacia Bolivia. Estas plantas de tratamiento de aguas residuales, que eh, es el petar titicaca, van a ser totalmente construidas de cero en seis localidades, en las ciudades más grandes, y cuatro van a ser cuatro ya existentes, algunas son lagunas de oxidación, otras ya son plantas que construyeron las municipalidades. Eh, estas van a ser solamente recibirán mantenimiento y operación, ¿no? pero las otras sí serán construidas desde cero. Y aquí les quiero compartir un infográfico que... Eh, creó el estado el, el, el gobierno central ¿no? específicamente por inversión que es una de las instituciones del gobierno que hizo posible este proyecto eh, básicamente aquí el mapa muestra dónde están estas localidades no las las seis que van a ser construidas desde cero y las cuatro que van a tener mantenimiento y operación no eh, y más que nada eh, mostrar que cómo van a ser estas plantas, ¿no? cómo es la infraestructura y que por lo menos hasta un 90% de estas aguas van a ser descontaminadas a través de los eh, activos, los activados. Y esta es una inversión de 841 millones de soles este, que en dólares se traduce a 214 millones. Brevemente, eh, aparte del costo, es importante mencionar que este proyecto es una inversión público-privada ¿no? totalmente subsidiado por los próximos 30 años por el gobierno central y no se incurrirá ningún aumento en las, uh, en las tarifas de agua. También una empresa mexicana será la responsable de la construcción, mantenimiento y operación de estas plantas. La empresa se llama FIPASA. Usa, como mencioné antes, la tecnología de procesos de lobos activados, que es aireación, más microbios. Y este proyecto incluye tres fases. ¿no? La primera fase se llama la implementación, que fue del 2014 al 2019. La segunda es la construcción y la última es el mantenimiento y la operación. Lo importante de este proyecto y en lo que nos enfocamos hoy día tiene que ver con el componente social que fue incorporado en su diseño. Y la discusión que vamos a tener hoy día se basa en las prácticas políticas ambientalistas de estas mujeres durante el año 2014-2019, en la que se enfocó el estudio. Y por último, unas cuantas imágenes que quisiera compartir para que puedan ver cómo el lago, eh, la extensión del lago, por lo menos, las, dentro de lo que es la ciudad de Puno. Y aquí vemos que la ciudad de Puno es bastante densa. En la foto en la izquierda también vemos que ha habido mucha, esta contaminación del agua ha producido un fango verde este, que se puede ver ahí y al costado de este fango verde a la derecha más o menos pueden ver la laguna de oxidación de Puno. Es, este fango verde se reduce porque en estos momentos hay ariación pero no hay un tratamiento adecuado de los, de los contaminantes ni de las aguas residuales. En el lado derecho, en la foto de la imagen derecha, vemos la ciudad de Puno eh, desde el lago yendo hacia los suros. Y esas son las, de las, eh, las plantas las que mencioné y las que están hechas las islas de los suros. Aquí tenemos una foto de la laguna de oxidación de la ciudad de Puno que fue construida en 1972 y como verán ya, ya ha colapsado completamente, no, no es adecuada para filtrar todos los contaminantes que llegan de la ciudad hacia el lago. Y eh, Adicionalmente, esta foto es sobre es del río Coata. ¿no? Este es un río que pasa por que, que sale que pasa por Juliaca y bueno es un río que se conecta a otro río que pasa por por, por la ciudad de Juliaca y aquí podemos ver cómo llevan cómo este río va llevando los los sólidos sólidos desde la ciudad de Juliaca y van no solo pasando por la comunidad, pero últimamente terminan en el lago. Muy bien, entonces eso fue para comenzar ¿no? con una pequeña introducción eh, de lo que se trata de este proyecto y, y la situación en la que se encuentra el lago Titicaca. Y ahora eh, vamos a empezar con en, nuestras ponentes. Eh, no sé si Rita o Daisy, una de ustedes, que quisiera empezar. Son cinco preguntas y tienen 15 minutos. Pero des, des, des, uh, saquen su Sí, ¿se escucha? Daina, ¿se escucha? Aquí sí si te escucho, falta que. De... A ver, Daisy, ¿sabes? saluda. Buenos días. Tiene que desactivar su micrófono. Tiene que activar su micrófono. Ya, activa. O oh, si no, yo se lo activo. No nos vemos. ¿Se escucha? Ahora ya. Perfecto. Ahora sí. ya. Muy bien, sí. ¿Cómo estás, Daisy? Muchas gracias por estar aquí. Sí, Muy buenos bien. días, buenos días. Eh, aquí Muy nosotros. Bien. Ya, tengo una serie de preguntas para ti y vamos a empezar con la primera que tiene que ver con, con la contaminación del lago. Este, cuéntanos brevemente uh, cómo ha sido. ¿Qué esfuerzos has tenido que hacer tú como activista para poder poner en marcha este, esta implementación de la PETA? Ante todo, muy buenos días. Y acá desde la región Puno, eh, del, de, de, saludando para, para, para usted como siempre y a todos los panelistas que se encuentran hoy día. Nos sentimos muy orgullosos que los PETAres eh, se difundan a nivel nacional. Muy bien. Daisy, cuéntanos un poquito sobre los esfuerzos que tú has hecho como activista para que este proyecto salga adelante. Mucho. Mi persona camina desde que yo tenía 30 años más o menos aproximadamente. Como vuelvo a recalcar, han estado implicados muchas autoridades también y el esfuerzo de las mujeres que ahora vemos ¿no? que se han sumado y estamos aquí presentes. Ya, cuéntanos un poquito sobre, un poco sobre tus actividades que has hecho durante ese tiempo del 2014-2019. Caminar, concientizar a la gente, pero con lo poco que, se, que yo hago no es suficiente como usted cuando ha estado presente en la región Puno. Usted misma ha visto, la gente muy poco da interés para los petares. Y seguimos uh, en ese camino porque nos falta sociabilizar a la gente, al pueblo, y eso es muy importante para nosotros como organización de mujeres y más que todo yo como presidenta, ¿no? Tenemos esa tarea de sociabilizar, pero tampoco, como usted ha visto, no tenemos mucho apoyo de nuestras autoridades. Entonces, nosotros lo que hacemos es seguir trabajando y seguir en pie de lucha para, eh, para nuestra generación. Y que la peta sea Sí, y los petares que se hagan la realidad. Ya. Yeah. En esa época del 2014-2019, yo sé que tú participaste en varias eh, sesiones o este, talleres, etcétera, que sí. incluso el gobierno. Cuéntanos un poquito qué pasó en esos talleres. Siempre hemos tenido deficiencia porque el pueblo a veces no apoya, o sea, sociedad civil. Siempre acá en la región vivimos del comercio, de la agricultura y a veces pocos sacan tiempo. Entonces, muy poco es la gente que, entonces, personalmente yo dije, no, tiene que involucrarse la niñez. Siempre yo dije eso, desde las escuelas, desde los colegios, más que todo la universidad, porque ellos son los presentes. Y nosotros estamos para apoyarles. Con todo lo que sabemos y con todo lo que hemos caminado con las plantas de tratamiento. Ya. Yeah. Conociste a actores del Estado durante esa época. Sí. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo interactuaste con ellos? Conocí a la señorita Marita Pareja, a Juan Piz, que yo la, que lo llamo a Juan Pablo. Ellos nos, uh, nos han continuado. O sea, nos ha dado facilidades para conocernos. Nos dio libros para que nosotros estemos capacitando, pero nosotros requeríamos sus apoyos porque ellos también viven en Lima y nosotros vivimos en, en la región Puno y es un tramo que hay que ir casi prácticamente un día y una noche un día y una noche, ¿no? En por tierra caminamos nosotros, entonces esas cositas a veces nos ha dado deficiencias, <risa> pero seguimos en pie de lucha, seguimos ahí en los colegios. Aún queremos tener más implementación en los colegios, más implementación en las universidades que se enfoquen en esto los petares. Entonces, eso es el pedido de mí que siempre yo hago a las autoridades. Ya, ¿hasta ahora estás en contacto con ellos? Ya, no, ya. Casi nunca haya desde esas fechas, desde el 2019 que hemos tenido la última reunión, hasta la fecha ya no ya, porque este tema de la pandemia también nos ha afectado mucho a todos. Hemos estado por cuánto tiempo encerrados en nuestras casas y la pandemia nos ha afectado mucho y hemos quedado hasta la fecha así. Y seguimos con ese temor de la pandemia que ya no nos queremos sacar los barbijos porque seguimos con nuestros barbijos acá nosotros entonces esas cositas a veces a uno ya um, nos dificulta, entonces estamos con eso, mire usted nosotros ahorita he tenido que sacar mi barbijo, y entonces yeah. si sí, seguimos, usted habrá visto acá la gente ya mucho nos hemos traumado con los, eh, con, eh, con, con las mascarillas que hemos usado, pero también eso me preocupa a mí porque estas mascarillas como nosotros somos defensoras del medio ambiente, todo va a, al río porque la gente lo bota, lo lava y están muchos en las calles así, esos barbijos, entonces por eso ya dijimos también que ya no usen, entonces ahora eso sería eh, de no usar también las mascarillas como los plásticos también contaminamos a veces el medio ambiente con ellos. Yeah. Y tu activismo durante ese tiempo, del 2014, el 2019, ¿cómo crees tú que ha impactado al gobierno? ¿Tú crees que has tenido una influencia positiva? ¿Qué cosa cambió o mejoró en base a tu activismo? ¿Tú consideras que pudo haber pasado? Casi nada mejoró. Con la sociedad civil organizada hemos trabajado tanto como agua y desagüe para la ciudad de Juliaca el gobierno quien ha firmado es el señor el ingeniero Martín Vizcarra y la gente a veces no siempre está agradecido a ellos porque ellos él, él es el que ha firmado este proyecto cuando ya estaba por salir 2019 no ya dijo nosotros necesitamos los petares las plantas de tratamiento la gente mucho se confunde con lo de las plantas de tratamiento a mi persona me pregunta me dice señito en cuánto tiempo las plantas va a dar fruto producto, O sea, yo le digo, son plantas de tratamiento. Esos no son plantitas que estamos plantando en un bosque o en un lado, le digo, no, sino, en, ah, recién ellos dicen, ¿De qué planta estamos hablando? Me dice, ¿no? Entonces yo le digo, son plantas de tratamientos de aguas servidas, de aguas residuales que estamos hablando. Ah, ya, ceñito, me dice, ¿no? Entonces no, la gente eso no entiende. Piensa que yo voy a plantar una planta de palta, una planta de, de una naranja, de un limón, así ellos se imaginan hasta la fecha. Eso me preguntan. Entonces yo le digo, no son plantas que estamos plantando, son plantas para nuestra sociedad civil, urbano que nosotros, el pueblo necesita, le digo, donde que tenga sus aguas residuales, que tengan plantas de tratamiento, que no salgan con males, malos olores. Entonces, recién la gente dice, no, a ver, a ver, explícame, Ceñito, ¿cómo es esto? Quiero saber de qué se trata las plantas de tratamiento, los petares. Entonces, sí, le digo, eso es. Entonces, la gente, muy poco es que hasta la fecha, entiende. Por ejemplo, ha habido como siempre he pedido en la región Puno, la gente habla quechua, aymara, entonces, que den difusión por quechua y aymara, porque en el campo eso es lo que tienen que hablar eh, la gente. Entonces, siempre algunos dicen, ¿no? Hablan su quechua, su aymara. Entonces, como usted cuando nos ha visitado en la región, ah, se escuchaba las uh, emisoras que sacaban en quechua, en aymara. Entonces, eso es para que nosotros entendamos. Y estos debe ser no solamente en Quechua y Aymara. Yo siempre pido también que difundamos en distintas idiomas. Tenemos diversidad de idiomas en, en el mundo. Entonces, me gustaría que estén difundidos en todas las idiomas que existen. Sí, eso sería algo muy importante que resaltar. Eh, se hizo más que nada en español las reuniones que el Estado eh, uh -huh. impuso. Este, y en estas reuniones... Cuéntanos a los que no han estado allí, ¿cómo fueron? ¿Qué hicieron en esas reuniones? ¿Qué cosa, ¿Cómo este, el gobierno presentó esta información? Muy poca gente hemos asistido, muy pocas organizaciones. En su totalidad, las organizaciones siempre invitan unas tarjetas, o sea, un oficio. Yo soy de tal organización, no puedo asistir porque solamente era para ella, dice. Eh, la otra organización, igual, ¿no? Un miramiento de que las organizaciones sociales tampoco mucho han aportado en ahí. Por ejemplo, yo siempre decía, mi persona dice, no, no debemos ser invitados a una organización porque es por el bien social que uno debe ir a una a las organizaciones y a las reuniones no debemos necesitar una tarjeta de invitación para un oficio por algo uno es presidente por algo uno sabe lo que es su función entonces debemos ser tal como somos líderes tenemos que demostrar ese liderazgo con la sociedad civil ya yeah. y con los del estado en las reuniones qué cosas les enseñaron a ustedes o sea yo no estuve en, esa, en, esa, en esas reuniones, porque no de qué detallar pasaron, qué pasaron en esas reuniones. Solamente ellos nos dijo, estas, eh, esta empresa va a ser una empresa cofinanciado, eh, consiste sistemas de tratamiento de aguas residuales de las de la cuenca del lago Titicaca Petar Titicaca eso tal como usted los tiene estos igualito nomás nos ha dado estos son los componentes que significan y eso nomás ellos nos han dado, no hay otras cosas que nos dijo, no entonces nosotros esto ya nos ha dado también en Seda Juliaca que acá como usted ya lo ha mostrado con, consiste en seis en la región Puno en ejecución y consiste cuatro en mantenimiento, existe para las 10 eh, localidades que tenemos. Entonces la gente también está muy contento, pero me hubiera gustado que el gobierno implemente más capacitaciones porque esto es prioridad para nuestra niña, es prioridad para nuestra juventud. Hasta la fecha vemos como usted habrá visto, hace poquito hemos estado, el día domingo yo estuve en en Yunguyo, haciendo las visitas, queriendo visitar las plantas, pero como usted sabe que el alcalde ya no da prioridad. El alcalde dice, no es de mi competencia. No es, yo, yo no debo saber estas cosas. El gobierno regional de acá, de la región Puno, igual no es de mi competencia. Ahora, de, de donde yo estoy, el alcalde de la ciudad de Juliaca, igual, nos Dice, no es de mi competencia, no es. Entonces, ¿competencia es de quién? O sea, yo soy la presidenta y la competencia es mío, yo no tengo un sueldo, le digo. No tengo eh, medios probatorios cuando yo quisiera llegar a más lugares para hacer capacitaciones. Entonces, ellos, eso es lo que dicen, no, no puedo, no hago esto. Entonces, p contratemos más gente y no hay presupuesto. Eso nosotros yeah. quisiéramos eh, por eso nosotros pedimos a usted no que nos apoye para difundir esto así okay. está bien eh, y otra pregunta que tendría es aparte de este problema de presupuesto para mm. poder difundir más las petars eh, en esta fase en, en el 2014 y el 2019 el gobierno usó un presupuesto para difundir las petarias a los activistas primero. Tenían presupuesto, ellos tenían, pero sociedad civil nunca hemos manejado presupuesto, nunca tenemos hasta la fecha. Siempre nosotros caminamos con nuestros pasajes, con nuestros medios que tenemos. Hasta yeah. la fecha mi persona siempre ha caminado así. Ya. Yeah. Y bueno, entonces, vamos a regresar a más preguntas después en base a lo que nos van contando eh, nuestras participantes. Y ahora vamos a pasar a Señora Rita Suáñacuela, Puebla, que nos va a hablar un poco también de su participación eh, en las, con las petas en 2014 en 2019. Y básicamente son las mismas preguntas, así que, señora Rita, eh, puede comenzar. Si quiere, vuelve a hacer las preguntas. Más bien, podría activarse muy bien su micrófono. Sí. Muy buenos días, Ancha Walacaz, Kamizaraki, mainaya eh, muy feliz y contento de participar en este evento. Reciba el saludo del pueblo originario Uro desde el corazón del lago Titicaca. Yo como Rita Sueña, activista, luchadora que lucha eh, por nuestra madre Lago, nosotros que vivimos en el medio del lago, eh, día a día, Estamos junto a, a la madre agua y nos preocupa mucho, ¿no? como siempre, eh, la contaminación que por la bahía del lago está avanzando. Es una preocupación y eso me ha dado fuerza y me ha motivado también para seguir luchando para la descontaminación de nuestra bahía del lago. No quiero que llegue la contaminación a las islas flotantes donde vivimos nosotros y habitamos en las propias islas. Muchas gracias. De nada, Rita, una pregunta. Eh, cuéntanos un poco sobre lo que tú has hecho para que estas PETAR salgan adelante. Eh, por ejemplo, yo antes no tenía ni idea ¿no? si existían los PETAR. Cuando yo he empezado como líder, siempre luchaba. A veces organizábamos este, campañas de limpieza porque era una preocupación porque venían... ¿Sabe que los suros del lago Titicaca es visitado a nivel de todo, todo el mundo, ¿no? Entonces, algunos pasajeros que venían arrojaban la botella, algunos desperdicios, ¿no? Entonces, eso era una preocupación. Íbamos campañas de limpieza, nos organizábamos con las autoridades. Desde el momento que yo he empezado a asumir como primera mujer alcaldesa, ya era una preocupación, una prioridad en mi pueblo. Yo como autoridad, eh, pensar cómo lo hago ahora, soy autoridad. Tengo que buscar eh, mecanismos y también entidades donde ellos trabajan o alguien que me informe si, están, si hay una entidad que trabaja del medio ambiente. Entonces, de ahí eh, me invitaron a una reunión. Yo siempre recuerdo a la primera reunión la doctora Maritza, eh, Maritza Mendoza, donde ella... Me dijo, tú eres activista, estás preocupado. Ustedes que viven en el lago, este, este proyecto se está trabajándose de los petars. Y eso, ¿cómo es? Quisiera enterarme, quisiera ser parte. Entonces, ahora que soy autoridad, me preocupa mucho porque mi población vive en el medio del lago. Entonces, participé por primera vez a esa capacitación, una reunión donde nos informaron que se está haciéndose el proyecto no Grande, no solamente para la ciudad de Puno, sino también para otras provincias, que también la población pide ¿no? que haya plantas de tratamiento, porque se está contaminándose los lagos, las cuencas y también ¿no? los ojos de agua, eh, con tantas... Eh, situaciones que estamos pasando nosotros. Era de todos una preocupación y ahí me sentí como que había muchas instituciones y el Estado mismo estaba preocupándose sí, y estaba haciendo esos proyectos magnos. Entonces, me sentí muy muy feliz al participar en ese primera, primer evento de reunión. Yeah. ¿Con cuántos actores del Estado tuviste la oportunidad de conversar? Yo, por ejemplo, en la primera reunión han venido facilitadores y ellos nos informaron como dos personas han venido de Lima y nos informaron así en la primera reunión. En la siguiente, cuando he participado también, siempre era la invitación de, mediante de la doctora Maritza y también llegaron de Lima. En ahí ha habido mucho más eh, personas que hayan llegado y también donde participaron también líderes, lideresas y también organizaciones y algunas autoridades que han participado en la tercera en la tercera reunión que me invitaron también para informarnos ahí ha participado el gobernador regional en ese entonces los alcaldes y algunas autoridades alcaldes también de los distritos y algunas autoridades tenientes gobernadores también los líderes que estaban ahí y nos han informado mucho más de cerca de qué se trata este petal y sé que nosotros también hemos preguntado cómo se va hacer este trabajo y cómo va a ser este proyecto, nos va a afectar económicamente o no, entonces en ahí nos explicaron también de que realmente así como lo ha explicado en antes, es la verdad ¿no? de que 30 años sin Aumento de la tarifa porque eso era la preocupación de mucha gente de la población de Puno. Van a hacer ese proyecto y nos van a van a subir la tarifa para recuperar el, la inversión. Entonces eso también uh, había que, este, una dinámica de que ellos absolvían las preguntas y también nosotros teníamos esa facilidad de poder preguntar sin miedo porque siempre ellos nos decían de que, por ejemplo, la doctora siempre nos decía de que ustedes no deben tener miedo de preguntar. Para eso ellos van a absolver nuestras preguntas y me ha gustado mucho participar porque era dinámico. Perfecto, perfecto. Este, Dirías que respondieron bien tus preguntas o respondieron bien las preguntas del público? Cómo fue eso? Sí, había también hermanas que eh, en algún, de mí sí, han absolvido y también las preguntas han respondido bien, pero había también otras hermanas que no, no hablaban mucho español, pero eh, se expresaban en su lengua y en esa, eh, como nosotros sabemos también, hemos podido traducir también para ellas y en esa forma se ha podido trabajar. Ya, yeah. Está bien, eso sí es un buen punto. Y algo en particular que tú quieras resaltar de lo que tú has hecho para, para este proyecto, para la PETA. Pienso que nosotros cada vez que participábamos en las reuniones que nos invitaron, aportábamos cómo realmente nosotros eh, estamos preocupados y además también se va a hacerse el PETA está muy bien para nosotros, ¿no? Porque es muy importante y además es necesario porque ya no queremos que se contamine la bahía del lago. Y yo pedía siempre y lo vuelvo a decir. Por ejemplo, la bahía del lago interior que ya ha entrado la contaminación eh, se está construyéndose los petars, pero ya hay esa contaminación siempre decía en cada reunión hay que hacer un nuevo proyecto para descontaminar esa contaminación que ya está contaminado porque el viento cuando viene arrastra ¿no? todo ese, esa contaminación y no solo eso ¿no? sino también las botellas los plásticos, todo eso entonces es por eso que yo pedía y lo vuelvo a pedir hoy día de que se haga otro proyecto para la descontaminación de la bahía interior que ya está contaminado sé que el petar va a solucionar para que no entre la contaminación al lago Titicaca pero ahora queremos que se haga un proyecto grande que descontamine toda la ribera del lago Titicaca y porque más lo que está contaminado nuestra bahía del lago y las otras comunidades y otros distritos y eso se debe tomar en cuenta. Yo le pido al Estado para que tome en cuenta y que ya se pueda empezar a trabajar ese proyecto. Yeah. Eh, ¿En qué formas has pedido al Estado? ¿Has podido comunicarte con actores del Estado para hablar de este tema? Por ejemplo, yo he podido, siendo autoridad, he podido viajar. Gracias a una invitación también he estado en Lima cuando... Se ha lanzado el petar cuando ha ganado esa empresa mexicana. He podido estar y, y aprovechar también que los ministros estaban ahí. He podido visitar también a los ministerios como el Ministerio de Vivienda y Ministerio, hablar con los responsables de medio ambiente. Para que ellos puedan escuchar mi voz y que nosotros, desde nuestra población que estamos sufriendo la contaminación, entonces se haya escuchado y que se pueda empezar a trabajar. ¿Cuándo fue esa reunión que tuviste? Cuando se lanzó el, eh, la primera vez para la licitación del proyecto de los Petars, cuando ese momento se ha ganado, ha ganado la empresa mexicana. Esa fecha y al día siguiente más. Ya, yeah. ya, yeah, excelente. Este, no sé si quieres agregar algo más sobre tu participación y tu, más que nada tu interacción con los, del, los actores del Estado. Eh, ¿Esta es la primera vez que, que has tenido una interacción de este tipo con el Estado o ha habido otras oportunidades? Por ejemplo, yo antes era regidora, pero no había ese mismo contacto directo pero cuando yo he asumido como autoridad del 2015 hasta el 2018 todo el tiempo de la gestión y he estado cada vez que podía sé que nosotros como centros poblados no teníamos presupuesto para poder trasladarnos fácilmente pero tenía que agenciarme con los productos que hacía los trabajos de artesanía entonces podía solucionar mi pasaje y poder Viajar siempre, ¿no? Siempre en la preocupación de que nuestro, nuestro lago se está contaminando. Sé que nosotros quizás estamos más involucrados, vivimos día a día porque realmente la madre agua es nuestra madre, la madre que cada día, cada momento nos exige que debemos cuidarlo, debemos tenerlo presente, de que el Estado, las autoridades deberían tomar conciencia y tenerlo presente en su corazón de que el lago Titicaca es único en el mundo y hay personas que vivimos en el medio del lago. Somos una cultura viva que se resiste a desaparecer. No queremos desaparecer por la contaminación. Queremos seguir, eh, que, queremos que nuestra cultura siga vivo Y es por eso que nosotros también, para no contaminar, formamos una asociación. Y, y hemos hecho en artesanía, en tejido, ¿para qué? para que esto no se bote a la basura, sino que este trabajo, que son los barbijos, desde que ha empezado la pandemia, hemos tenido que trabajarlo para cuidar también nuestro medio ambiente, para que no se contamine, como lo ha dicho nuestra compañera Daisy. Si nosotros, el Estado nos ha obligado a utilizar los barbijos también en esa forma, hemos podido contaminar con todos los, porque nos, oh, nos obligaba de que cada día tenemos que cambiar otro barbijo o cada mediodía algunos cambiaban pero nosotros estos son reutilizables y solo lavarlo. Y hasta ahora, esto ya tiene dos años y ya está como nuevo y nunca se ha malogrado y además, ninguna contaminación de los barbijos que hemos hecho artesanalmente ha podido contaminar nuestro lado Y es un esfuerzo de las mujeres que ha salido. Eh, eh, por ejemplo, ese, ese nos hemos reinventado nosotros. Y, y entonces es la sabiduría ancestral y el conocimiento que nuestros abuelos nos han transmitido. Y siendo mujeres lo hemos podido salir adelante y reinventarnos para no contaminar nuestro lado. Quisiéramos nosotros, por ejemplo, participar en los proyectos, que haya proyectos para las mujeres eh, y participación con todas las instituciones y también eh, que sean eh, de, al frente las mujeres que haya comité de gestión para las mujeres en tema de los proyectos ambientales sé que nosotros como mujeres no, no tenemos una participación directa siempre tiene que estar al frente un varón, pero yo he palpado mucho siendo autoridad mujer, sé que las mujeres somos responsables, sé que podemos trabajar los proyectos bien y cumplirlo ¿no? siempre pensando porque las mujeres somos los que eh, la pachamama, la mamacota, el agua, nos afecta de cerca. Y es por eso que yo pediría que tomen en cuenta a las mujeres y también como líderes, como el trabajo que estamos haciendo nosotros. Sé que la, eh, no, es, no es fácil y tampoco es nada imposible. Podemos trabajarlo y así vamos a agradecer y tener presente a nuestro estado que está trabajando. Yo pediría también que el petar se pueda avanzar. Nosotros queremos ser parte también. ¿Cómo realmente se está ejecutándose? ¿sí? ¿Cómo se está gastando el el presupuesto? ¿Está cumpliendo en sí eh, el trabajo que se está haciendo? La empresa está cumpliendo, está informando. Nosotros también quisiéramos Saber y ser partícipes del proyecto. Muchas gracias. Gracias, gracias, Rita. Eh, bueno, ahora vamos a pasar con Maritza Mendoza y ella nos va a contar sobre su también experiencias, su trabajo eh, para pro-inversión ¿no? y, y tal vez al final nos hable un poco sobre las barreras que existen para implementar proyectos ambientalistas como la PETA. Eh, tu micrófono, tu micrófono. Gracias, uh, Daina. Buenos días. Buenos días a todos quienes están conectados en esta plataforma. Y gracias por la invitación. Para mí es una ocasión en la que puedo estar reunida no solamente con Daina, sino también con mujeres eh, defensoras uh, del, del lago Titicaca, ¿no? Mujeres que quizás uh, han encontrado ciertas limitaciones, pero que en este proceso, digamos, han ido también afianzando su liderazgo, posicionándose con lo difícil que es el ser mujer dirigente, lideresa, especialmente en el ande peruano. ¿no? Entonces creo que de eso vamos a hablar un poco al final. Y yo quiero partir haciendo quizás referencia que, bueno, no, nosotros que vivimos aquí en la región Puno, si nos remontamos hasta 1940 nos vamos a dar cuenta que la población en ese año pues era de 550 mil aproximadamente, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú informa que en el año 2017, pues eh, Puno, región, tiene 1.200.000 habitantes aproximadamente. O sea, hemos crecido más del 50% y por ende, digamos, uh, las, uh, las plantas de tratamientos artesanales que para esa época, digamos, uh, se habían construido alrededor del lago en las 13 provincias, eh, bueno, empezaron a colapsar. Ya lo han comentado Rita y, y Daisy, ¿no? Cómo es que, digamos, uh, estos, estas plantas de tratamiento, pues, han sufrido un colapso total, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a, a partir de ahí, bueno, he escuchado en estos unos 30 años atrás, que todos los partidos políticos en época de campaña, a propósito acabamos de salir de una época de campaña los candidatos eh, principalmente tanto al gobierno regional como a la provincia de Puno que es la capital de la región eh, tomaban como caballito de batalla eh, la construcción de una planta de tratamiento aquí en la provincia de Puno ¿no? no miraban como una necesidad la construcción de plantas de tratamiento en las otras provincias teniendo en cuenta que tenemos 10 provincias alrededor de la gotiticaca Digamos, votando sus, uh, sus desagües, ¿no? Desembocando en el lago Titicaca. Entonces, pero siempre se decía, ¿no? Yo, cuando sea gobernador, cuando sea alcalde, voy a construir una planta de tratamiento de aguas residuales. Y así por el estilo, se han pasado como 20, 30 años, y esa promesa, ¿no? O, o esa, esa propuesta que se hacía en cada, en cada uh, candidatura después de cuatro años, era la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿No? Entonces, esa propuesta nunca fue eh, eh, realizada, vale, vale decir, por el gobierno regional, ni tampoco por el gobierno provincial de, la, de aquí de Puno. ¿no? Entonces, era solamente utilizado para quizás ganar votos, conseguir, pero no, no necesariamente, digamos, para, eh, para implementarse. ¿no? Entonces, ha tenido el Estado, a través de Proinversión, que formular quizás esta propuesta público-privada para uh, también responder a la demanda de muchas uh, plataformas que han empezado a generarse a raíz de la contaminación del agua. ¿no? Entonces, estas plataformas inicialmente pues, uh, han empezado a liderarse por, uh, conformarse por, por, por organizaciones más que todo, digamos, masculinas, de hombres, digamos, sin involucrar a las mujeres en este proceso. Entonces, eh, eh, es así que Proinversión, como lo ha planteado Daina, ha, ins, ha insertado, digamos, en esta propuesta un componente social. Y sí, digamos, hay que saludar esta, esta digamos, este componente porque a raíz de ello, pues, se ha permitido, digamos, uh, difundir este megaproyecto, ¿no? Eh, es, Quizás al comienzo también hubo un rechazo de las poblaciones, especialmente en donde se, se pretendía construir las plantas de tratamiento, ¿no? Que se oponían y decían, no, nosotros no queremos un desagüe más acá, ¿no? Entonces, quizás uh, por, la, por la falta de información, ¿no? Sin embargo, creo que eh, gracias al trabajo que Proinversión ha realizado, esta propuesta, pues, digamos, uh, ha empezado a tener aceptación, eh, pienso que si no se hubiera involucrado al gobierno regional y a los gobiernos locales, a los 13 gobiernos locales, pues se habría tenido todavía una resistencia desde las poblaciones en donde precisamente se tenía que construir, digamos, se va a construir las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, eh, han sido también, digamos, este trabajo conjunto desde, desde Proinversión con un trabajo articulado en los en el, con el gobierno regional PUNO. Eh, seguramente en sus reuniones de cabildeo, porque no, eh, yo no he participado en el proceso solamente en una determinada etapa y entonces también en una relación con las autoridades de los gobiernos locales. ¿no? Eh, el asunto es, era que también eh, este proceso digamos de proinversión es que también ha tenido un stop porque es, hemos tenido un nuevo proceso electoral y en la que de pronto hemos, oh, se han cambiado autoridades. Digamos, como que este trabajo iniciado por el Estado, pues como que, digamos, tenía un punto de término porque se tenían que eh, eh, llamar, votar, elegir a nuevas autoridades. ¿no? Y para Puno, para ese entonces, eh, uno de los candidatos favoritos aquí en la región Puno ha sido el señor Walter Adubiri, ¿no? conocido mundialmente porque ha sido uno de los hombres importantes, un líder aymara aquí en el Perú, eh, que le ha puesto en jaque al gobierno de García, haciendo retroceder unas concesiones para la exploración, especialmente en la zona aymara, entendiendo, conociendo que la zona aymara es una población como, no por gusto de antenada, le ha puesto de que es una población rebelde, ¿no? Entonces, eh, el, la población aymara, liderado por Adubiri, este, favorito, digamos, en las elecciones, pues... Eh, empezó digamos a, a ganar a, mayor uh, adeptos mayor digamos popularidad de tal manera que eh, a raíz digamos de este trabajo importante que hizo eh, en cuidar las cabeceras de cuenca y también por ende este, evitar la contaminación del lago pues era favorito digamos para ganar las elecciones no entonces como resultado se tuvo que eh, Walter Adubir ganó las elecciones. Y el gobierno también tenía ciertas, uh, cierta preocupación, o sea, de que, digamos, este proyecto que había tenido un gran avance y que estaba a puertas de, de digamos, de, de licitar el proceso y tener por fin una empresa ganadora, tenía la preocupación de que a Dubiri, entendiéndose que se le consideraba un líder radical, ¿no?, eh, no iba a aceptar tal propuesta, ¿no? entonces eh, para ese entonces yo estaba en Proinversión, tuve que realizar muchas reuniones de cabildeo con él, reuniones eh, de información, de hablar de la planta de tratamiento de aguas residuales como una necesidad urgente para el gobierno regional, convencerlo de que era necesario que él pudiera reunirse en Lima con Proinversión, eh, y, y fue así como que también el gobernador Walter Adubiri, electo para ese entonces, tuviera, digamos, una relación más cercana con Proinversión, conociera mucho más del proyecto y tomara la decisión determinante de continuar con este proyecto que iba a beneficiar no solamente a la región Puno, sino también a toda su población y a sus 13 provincias, ¿no? Entonces, se ha logrado, digamos, tener reuniones con Walter Adubiri, y junto con ello con la mayoría de alcaldes, con todos los alcaldes, con los 13 alcaldes electos, porque la mayoría de los alcaldes electos pertenecían a su movimiento político regional, ¿no? Entonces, de este modo se ha logrado, digamos, darle continuidad a este gran trabajo que había empezado por inversión a fin de que pueda ejecutarse e implementarse en la región Puno. Entonces, eh, eso ha permitido, digamos, hacer de que este proyecto tenga cierta continuidad, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo sumamente importante y sí, digamos, de agradecer también esa apertura, esa apertura que nos ha dado él con, con todo su partido y movimiento, ¿no? Entonces, eh, se ha podido continuar con ese trabajo que ha iniciado Proinversión aquí en la región pública. Sí, Maritza, y si podrías hablarnos también un poquito, sobre, no solo sobre los actores del Estado, pero también del lado de la ciudadanía, sé que tuviste un trabajo de, de búsqueda, ¿no? De encontrar a los dirigentes, a los representantes de organizaciones para que sean parte de estas reuniones, ¿podrías contarnos un poco sobre ese proceso? Claro que sí, definitivamente, eh, bueno, ¿no? El mirar que el petar necesitaba ser difundido y conocido no solamente por los dirigentes tradicionales, ¿no? Si bien es cierto, el PETAR eh, sí tenían conocimiento quienes estaban, digamos, de larga data, empezando o desde el principio, digamos, con la difusión de la construcción de este megaproyecto, pero también eh, daba cuenta de que no estaban involucradas muchas organizaciones importantes aquí en la región Puno, y principalmente organizaciones de mujeres. Bueno, yo tenía un trabajo previo, a, bueno, ahora también estoy trabajando en el movimiento Manuela Ramos, pero tenía un trabajo previo de haber trabajado también en Manuela Ramos, y Manuela Ramos pues es un movimiento feminista que trabaja con muchas organizaciones de la región, y nosotros teníamos, yo particularmente tenía una lista de las organizaciones más importantes eh, y federaciones de mujeres que no estaban involucradas en este proceso. Si bien es cierto, habían mujeres involucradas como Daisy y otras líderes sociales, tanto en la provincia de San Román y la misma, este, la misma compañera Maruja Inquilla involucrada en este proceso, pero no estaban, por ejemplo, federaciones regionales como Uña y Warmi, que es una federación regional muy importante acá en la región Puno, no estaban involucradas, por ejemplo, la ADEMUC. No estaban involucradas, por ejemplo, Cótica Flor del Lago, no estaban involucradas la Red de Mujeres Autoridades de, de la Región Puno, la Red de Mujeres Autoridades, que obviamente, eh, digamos, serían las organizaciones que tendrían que, digamos, tener conocimiento de este importante megaproyecto e involucrarse, incluir, hacer también, digamos, voceras de este megaproyecto, ¿no?, entonces para para esta etapa en la que me ha tocado trabajar uh, uh, había tomado la decisión digamos de involucrar e incluir a más organizaciones de mujeres, ¿no? A todas las que tenía mapeada y es así que en esa lógica pues hemos empezado a convocar a mujeres, a autoridades, a mujeres de las organizaciones sociales, articularlas incluso a la mesa de concertación de lucha contra la pobreza para que también Puedan, digamos, conocerse, eh, eh, digamos, masivamente este megaproyecto, ¿no? Obviamente que también este megaproyecto seguramente tiene gente, digamos, que aplaude, que acepta, ¿no? Porque es una necesidad. Y seguramente también algunos detractores, ¿no? Eh, que también se oponen, ¿no? Y en un trabajo también articulado con los medios de comunicación, ¿no? Y que, digamos, esto supone, digamos, entrevistas también, a actores claves en los diferentes medios de prensa y, y de hecho está también que sí no yo, yo he encontrado digamos sí este un, qué puedo decir una, una limitación para que las mujeres pudieran involucrarse en estos procesos ¿no? eh, aquí en el ande peruano hay mucho machismo uh, como lo ha manifestado rita el que las mujeres sean incluidas todavía es, es un costo, un costo de participación, es un costo social. Eh, me ha tocado trabajar, digamos, en otros espacios, el tema de saneamiento básico, o lo voy a decir, en, en una isla del lago Titicaca como es Mantaní Y en una ocasión, este, a fin de entregar el proyecto, en una reunión dije, sería bueno, digamos, de que María sea la que pueda dar las gracias a la cooperación y todas las autoridades comunales, hombres, me dijeron, un momentito, ¿puedes salir afuera? Y me dijeron, no, María, no puedes, no puedes participar en el agradecimiento, porque ella es mujer. Entonces, o sea, este tipo, digamos, de limitaciones, eh, se, digamos, se, se reproducen, ¿no? Con, con normalidad, quizás, digamos, uh, también en la defensa del lago Titicaca y en la implementación de la PETAR. Entonces, a, a, a las mujeres, digamos, han tenido ciertas... A, limitaciones, ¿no? Maruja Inquilla eh, en algún momento ha sido, digamos, atacada, acosada, violentada, por, por otros hombres que quizás lideran también estas plataformas en defensa de la Otiticaca, eh, digamos, des, eh, promoviendo su desconocimiento, su liderazgo, su activismo de lucha, incluso eh, tuvimos que demandar, digamos, este, solicitar acceso a la justicia, para evitar este tipo de violencias, digamos, algunas mujeres lideresas que han empezado, digamos, a levantar su voz de protesta uh, demandando contaminación y demandando también la implementación de la PETAR, ¿no? Ent hemos solicitado garantías contra contra y bueno, a raíz de ello también nos hemos ganado problemas personales eh, por, por defender también a las mujeres en, en, en esta lucha, digamos, por implementar la PETAR y, digamos, oh, demandar también eh, la, la descontaminación del lago, ¿no? Entonces, eh, las mujeres todavía tienen ciertas, uh, no, yo digo, no me atrevo a decir, digamos, ciertas, sino muchas limitaciones, ¿no? Eh, no es lo mismo, digamos, ser un dirigente hombre y no es lo mismo ser una dirigente mujer que pertenece a una plataforma de protección, uh, uh, digamos, y la defensa de la descontaminación de la gotiticaca. Sin embargo, creo que este trabajo, digamos, uh, promovido y el involucramiento y la inclusión de las mujeres, pues ha motivado que ahora hayan diferentes eh, mujeres, no solamente sea Maruja, sino tengamos a Daisy, tengamos a Rita, tengamos a Juana, a, ¿no? a Juana Mamani de Capachica, también defensora del lago Titicaca. Y por último, tengamos redes eh, conformadas por mujeres, como es la red de lideresas del lago Titicaca, por la defensa del lago Titicaca digamos, a mujeres también que se están involucrando en este proceso. Y yo creo que es, es a partir de ahí, digamos, que estas mujeres van a empezar también a, a jugar un rol importante, ¿no? Demandando también la implementación. Creo que el Estado debería seguir en su rol de información de apetar No es suficiente con que, digamos, tengamos un ganador que se apipa y empiece, digamos, este, este trabajo, ¿no? Necesitamos seguir este, de, difundiendo el trabajo que viene haciendo el Estado y difundiendo no solamente a, a ciertos dirigentes tradicionales sino también haciendo una información a las organizaciones sociales de base y también a las mujeres. Yo creo que como en alguna ocasión dijimos eh, y, y Rita lo ha manifestado hoy día eh, ella ha dicho de que ellas, ella siente que la madre la madre Lago ellos, ellas le denominan la Mama J, es, digamos, un centro sagrado, es hembra, es mujer, y las mujeres tienen una conexión con la Mama J. Gracias, Merita. Y una última pregunta: este, eh, una de las cosas que me llamó a mí la atención sobre este proyecto fue justamente esta dimensión social, ¿no? Y que tuvieron que buscar personas como tú, en. Para, difundir, para empezar a hacer este trabajo de difundir no y también encontrar, como tú mencionas, a los dirigentes y la, a las organizaciones que deberían de ser parte de todo esto. Eh, tuvieron que en, es básicamente buscar personas como tú que son de Puno. Eso, eso es algo que yo quería resaltar porque es cierto que los actores mayormente que vinieron de Proinversión son de Lima, pero tú eres de Puno y otras eh, promotoras sociales también son de Puno. Entonces, esa ventaja que tú tienes de conocer la región ¿no? ha podido ayudar a eh, ampliar ¿no? estos esfuerzos del gobierno central porque solo desde Lima, con gente de Lima, no iban a poder. Entonces, eh, pero por lo que noto, también nos estás contando como que sí es difícil hasta para personas que son de Puno a incorporar también a las mismas organizaciones que están aquí, que están en Puno, ¿no? Y que se enteren de este proyecto y esos ser los que se interesen. ¿Ese proceso para ti cómo fue? ¿Demoró? ¿Pudiste uh -huh. conseguir que, cuántas organizaciones y mujeres pudiste conseguir que vayan, vayan a, estas, a estas reuniones con el Estado? De hecho, eh, a principios la PETAR, digamos, tuvo un rechazo porque quizás eh, la misma sociedad aquí en Puno pensó que se trataba un, una, una promesa más ¿no? de cierto proceso electoral. Eh, de verdad que cuando empecé a trabajar el tema de la PETAR, todo el mundo me decía, por gusto, ¿no? O cuando, digamos, entablaba, qué sé yo, una conversación con Rita y a su alrededor, digamos, habían, quizás, estoy, no, habían otros líderes que decían, por gusto hablas con ella, porque eso de, la, de, de hacerla petar, o sea, todo el mundo habla de eso y no creo que sea posible. O sea, la gente tenía desconfianza precisamente porque la PETAR era solamente, digamos, usado en cada campaña política, y eso se data, tenía una data pues, de más de 20 años, ¿no? Entonces, yo, ven, después de 20 años, venir a hablar y decir, vamos a hacer un megaproyecto, que bueno, trabajo para proinversión, esta vez sí el Estado, mira, va, está haciendo un contrato, está en la convocatoria, que las empresas están presentando, o sea, eso tenía que ser corroborado, por Proinversión, por el director de Proinversión, incluso el, el mismo Ministerio de Vivienda. Y sí, o sea, hay que también resaltar, resaltar que eh, el Ministerio de Vivienda también jugó un rol importante, ¿no? presentándose personalmente en las capacitaciones a las poblaciones, porque si bien es cierto Pro este, Proinversión tenía este componente social para hacer la convocatoria, para, digamos, hablar del megaproyecto, también hay que reconocer que el Ministerio de Vivienda jugó un rol importante porque fue el mismo Ministerio de Vivienda con su personal quienes, digamos, también daban una información más técnica de lo que significaba la implementación de las plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿no? Ha sido un trabajo, digamos, en conjunto articulado entre PRO Inversión, el Ministerio de Vivienda y también los gobiernos regionales y los gobiernos locales. O sea, este no es un trabajo mío, nada más. Ni tampoco es un trabajo de unos cuantos. Este es un trabajo articulado que lo ha liderado ProInversión, pero que ha hecho un trabajo en alianza estratégica con el Ministerio de Vivienda, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Que ha tenido sus limitaciones, sus dificultades posiblemente en la articulación con algunos funcionarios, dado que el gobierno regional y los gobiernos locales tienen, digamos, cambiando constantemente a sus funcionarios. O sea, yo estoy haciendo, digamos, una reunión de incidencia, de cabildeo con el gerente de medio ambiente del gobierno regional hoy día, mañana voy, ya no está él, está otro y tengo que volver a empezar este trabajo. ¿No? Y lo mismo sucede con los gobiernos locales. ¿no? Sin embargo, creo que por inversión ha mantenido, digamos, a la gente de principio a fin, eh, lo propio, digamos, con el, con el mismo Ministerio de Vivienda, quizás, como decía, con, con las limitaciones, eh, sí, digamos, marcadas en el gobierno regional y en los gobiernos locales, pero que, digamos, eh, esto ha, ha permitido también retomar nuevamente, digamos, este trabajo con estos funcionarios, incluso con los nuevos funcionarios que ya han pertenecido o han participado de una nueva gestión de gobierno regional y una nueva gestión de los gobiernos locales, ¿no? Y hacer un proceso continuo de ir involucrando, digamos, a más organizaciones, ¿no? Imagino que posiblemente el PETAR ha tenido, digamos, un trabajo inicial como algunos líderes como Claudio en Culiacca, en ¿no? Con algunos eh, dirigentes tradicionales, ¿no? Eh, tanto en Puno y Juliaca, pero que mientras ha ido pasando, eh, se ha ido, digamos, incorporando a líderes sociales de las trece provincias, ¿no? Y yo más bien he ido involucrando también a más organizaciones de mujeres, ir buscando también algunos líderes, eh, digamos, para darle continuidad a este trabajo, para ir incorporándolos, teniendo en cuenta también que es lo mismo, ¿no? En los liderazgos se van renovando, se van cambiando, digamos, de presidentes, las juntas directivas se van cambiando, ¿no? Entonces es como, digamos, hacer un, un, un trabajo, digamos, constante, un trabajo social permanente, para que, digamos, la información del aspecto esté todavía, digamos, en la agenda, sea tomado en cuenta por las organizaciones, por las autoridades, y también por la prensa, ¿no? En algunas ocasiones la prensa también, quizás eh, haciendo eco de algunos oh, dirigentes quizás por tener algunos intereses personales, también, digamos, ha mal informado respecto al aspetar, ¿no? Y, pero creo que eso ha sido mínimo. Sin embargo, ahí siempre se tenía una respuesta oportuna de proinversión, digamos, que ha, ha podido manejar bien, digamos, su componente social para el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Sí, una cosa que yo también quería mencionar, el que me llamó la atención de este... Este componente social fue justamente que, aparte de las limitaciones que han habido, una de las ventajas de hacerlos este trabajo, de hacerlo a un nivel social, es justamente que cuando se aparecieron los detractores, eh, se, pudo, o se pudieron contener, ¿no? Y eso, ese trabajo de contenerlos lo hizo la misma sociedad civil. Por ejemplo, habían otros dirigentes que que desenmascararon a estos eh, detractores y dijeron, ¿por qué, estás, ¿por qué están difundiendo información incorrecta, falsa sobre las PETARs? ¿Por qué están creando eh, desconfianza ¿no? De, a, hacia el Estado? Y si bien es cierto, eh, no siempre se puede, no se puede prevenir que hagan detractores, pero yo veo que por lo menos con estos espacios sociales y con este trabajo que se ha hecho de parte del Estado y de todas las personas que se han unido, por lo menos para ser parte de este proyecto desde la sociedad civil, han hecho un trabajo también de, de educar a, a personas, ¿no? Y como mencionas a Claudia, por ejemplo, que sí cambió su punto de vista y ahora creo que apoya al proyecto, eso es importante. Y siempre pienso de que si no hubiera habido este, si no hubiera existido este, este, este componente social, definitivamente no creo que el proyecto haya llegado ni siquiera a cerrar la fase 1, ¿no? Porque esa era la primera parte. Ahora ya estamos en la fase 2, que tiene también sus propias complicaciones, pero por lo menos en la primera parte se nota que sí tuvo un impacto positivo para el proyecto, tener estas socializaciones, ¿no? Y claro que después podemos ver un poco más sobre cómo podemos mejorar, cómo se debe mejorar, ¿no? Porque también ha habido críticas con respecto a cómo se, dio, cómo se dieron estas reuniones y qué. Y ¿Cuánto podrían los dirigentes influenciar el proceso? ¿no? Y Hoy en día pues, estamos viendo que falta monitoreo tal vez para, para poder ver cómo se va construyendo esta PETAR ¿no? de parte de la empresa PIPASO. Pero bueno, entonces yo quisiera concluir allí y agradecerles por su participación. Yo creo que mucha gente va a estar informada ahora de lo que se trata la PETAR mucho más allá del Perú a través de esta conferencia y... Eh, lo estamos poniendo, lo estamos grabando justamente para que llegue a más personas. Lo vamos a poner, en, lo van a poner en YouTube. Así que no sé ahorita si de repente hay algunas preguntas, pero sí les quiero leer esto, que la señorita que estuvo anteriormente ha dejado aquí un comentario. Este, menciona lo siguiente. Fran Cotting dice, ha sido muy interesante escuchar sus experiencias con la petar. Soy historiadora y trabajo con comunidades y organizaciones en torno al lago Popo en Bolivia donde estas cuestiones de contaminación, infraestructura, desigualdad de género, la relación con la J-MAMA, también se manifiestan. Mucha fuerza y solidaridad. Y aquí nos deja su correo electrónico. Este, lo estoy copiando. Pero Qué bueno, lindo. Sí. Sí. Bueno, sí. yo creo que, mira, Daina, te lo comento, eh, vamos a quizás eh, ir a Bolivia y ojalá podamos encontrarnos justo j Flor del Lago. Eh, tiene una pasantía bolivia y será lindo encontrarnos con ella para intercambiar fortalezas, cómo seguir cuidando el lago Titicaca y cómo hacer también que las petar realmente sean una realidad y evitar ¿no? eh, eh, la descontaminación del lago. Porque al final de cuentas son los desagües en un 46% quienes contaminan el lago Titicaca. Sí, es verdad. Gracias a todas ustedes y bueno, les deseo un buen día y estamos en contacto. Gracias.